La idea la presentamos, un grupo de mujeres, estamos en Radio Vallecas. El proyecto se llama Mujeres Visibles. El proyecto es para hablar un poco de lo que hoy en día está pasando con las mujeres, que están muriendo, que están maltratando, que cada día hay más. Precisamos colaboradoras que vengan porque si no estamos muy poquitas. La que sea, el perfil que sea, porque hoy en día lo que hay tanto es para jóvenes como para mayores. Entonces nos gustaría que vinieran de todas las edades a exponer sus problemas o darnos sus opiniones referente a lo que hay en la vida o lo que ellos viven o lo que ellas piensan.